La Semana de Europa en Navarra es una iniciativa que hemos llevado a cabo en Gobierno de Navarra a través de Europe Direct, de Acción Exterior, en el que se han organizado, del 9 al 15 de mayo, multitud de eventos para celebrar el sentimiento europeísta que tenemos en Navarra. Eventos en los que ha podido participar toda la ciudadanía de Navarra, no solo empresas, sino también universidades, agentes de conocimiento, estudiantes, a través de las escuelas embajadoras o la propia ciudadanía con el curso de la Filmoteca de Navarra, el Ciclo de Cine Europeo. Estamos muy contentos porque no solo han sido en Pamplona donde se han desarrollado estos eventos, sino a lo largo de la geografía Navarra. En otras localidades también se ha sumado a celebrar el espíritu europeísta que tenemos no solo en el Gobierno de Navarra, sino en toda la sociedad. Hacemos una valoración muy positiva de la Semana de Europa Navarra porque se han producido más de 35 eventos y han sido muy diferentes, pero todos estaban basados en las seis políticas prioritarias de la Unión Europea.